¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Crash of Cast. Bueno, hoy os traigo un vídeo muy guay Pero primero vamos a hablar de varias cosas La primera es que como estáis viendo Tengo más espacio por aquí, he quitado la mesa Que me impedía moverme Ahora la verdad que tengo mucha más movilidad Y segundo Bueno, quiero deciros que he dejado abajo En la descripción del vídeo Una dirección a la que me podéis mandar Bueno, dibujos Cartas, manualidades, cosas relacionadas con Crash of Cards Que bueno, iré enseñando en vídeos las cositas que vosotros me mandáis Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo Tengo por aquí las grajeas, como habéis visto en la miniatura y el título del vídeo Me las trajeron con la caja de comida japonesa que abrí en el canal con vosotros y con mi novia Bueno, me guardé estas grajeas para hacer otro tipo de vídeo Y va a ser este. ¿Que ¿Qué vamos a hacer con ellas? Bueno... Pues nada, bueno. Como estáis viendo en la pantalla, tengo eh, 2200 de oro. Equivalen unas 22 máquinas. En principio, vamos a abrir 20. Y de esas 20, cada vez que me salga una legendaria, cuidado, me voy a comer 3 grajeas. Pueden ser buenas, pueden ser malas. ¿Y qué pasa si no salen legendarias? Bueno, pues he pensado que cada vez que nos salga. Una épica, me puedo comer una chicos Venga, primera máquina No creo que tengamos tan mala suerte De que nos empiecen a salir ahora legendarias A casco por... Bueno, morada Me ha asustado un poco, pensaba que era épica A ver, qué morada Bueno, vamos a ver también si nos salen Coches que necesitemos Vamos allá, tengo aquí el móvil Las grajeas al lado No quiero ni mirarlas, vale Otra morada, van dos De aumento todo bien chicos no tengo ningún problema. Mía, tenía más 20 de experiencia. Ni tan mal. ahora. Uy, común, común. Está, saltamos. Rápido. Ese coche listo. Que lo tenemos ya maximizado. Otra morada. Parece que van a salir nada más que moradas. De momento bien. Está, ese coche apoyo. pollo. Perfectito. Ahí está, ahí está. Ok, ah bueno, tenemos que hablar de otra cosa, que Clash of Cars, ahora que me acuerdo, ha hecho una publicación en Facebook en la que bueno ha publicado unas cartas que ha hecho un fan de Clash of Cars, la verdad que están muy chulas. Ahora os las dejaré por aquí que la veáis, la imagen. Y bueno, vosotros también podéis hacer cositas así que están muy chulas para vosotros. Y saltado, no hemos visto la animación Estamos acostumbrados a Pin, pin, pin, pin A darle rápidamente para que se salte Y ahora es que se salta absolutamente todo Épica, ya me tengo que comer una granjera, ¿eh? Vamos a ver primero qué épica es Coche energía Bueno no tan viejo, está a nivel 2. Y bueno, me tengo que comer una garajea al azar, eh, chicos. No lo hemos hablado. No estoy mirando la caja para nada. He cogido dos, voy a dejar una en la cajita. A ver, a ver, ¿qué color es? Bueno, es naranja. Vamos a ver en naranja qué, qué sabor puede ser, eh. Joder, todos los sabores que hay. No sé si se enfocará bien o mal. Pero vaya tela ¿eh? Vale, pues en naranja Vale, solo hay un naranja Y no me transmite Mucha confianza Sabor vomitivo Sabor vomitivo Vamos a ver, vamos a ver. yo creo que hay más Hay más naranjas, pero Y el sabor bueno Para adentro No había probado nunca las granjeas en la primera vez, mi primera granjea y no ha ido muy bien. Ya sé que a veces los youtubers exageran demasiado. No pensaba yo tampoco que iban a saber tan mal, la verdad que. Yo creo que me he comido el de.. Según esto la naranja era sabor vomitivo. Y la verdad que se pasa muy mal, eh, chicos. No esperaba que fueran a saber tan mal. Bueno, vamos a continuar con este mal sabor de boca. Iba a decir, si nos sale una legendaria nos quitamos ese mal sabor de boca, pero... Teresa la boca tiene que ser una explosividad de sabores que no quiero experimentar nunca. Ahí está, esta taza de café. ¿Cuántas quedan? José Francisco. Es que tengo... Tengo el sabor no en la lengua, sino aquí en la garganta. Madre mía, qué valiente he sido. No se va el sabor, ¿eh? Pero qué mal está. No, no, no, no, no, no, no. Y maximizado. Like. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Siguiente, segunda del vídeo. Mira que a veces no me salen legendarias Pero que no me salen Vale, he cogido una Uy, esta blanca Espero que sea chocolate blanco Ya me jodería, eh Otra mala Antawe Blanca A ver, a ver, a ver Vale, pues esta tiene pinta de De qué tiene pinta E agua eh, Arguas Pues que baje Dios y me diga ¿Qué significa eso? Es, es esa Esa A ver si sale bien o mal ¿Qué es esto? Parece una mierda Caca de los oídos Me pueden salir cosas peores, por favor Primero vómito, luego caca de los oídos Así que de pensarlo De pensarlo me, me entra ay, La tola puta Vamos a seguir Joder, ya me podría tocar alguna buena Pan dos, eh Dos y malas Esta última estaba incluso peor que la primera, eh. Estaba muy mala, chicos. La caca de oídos está mala, no la probéis. Me cago en bien. Nunca me salen épicas. Hoy me salen todo el rato. Muy bien. No, pero claro que sí. Esto se está pasando ya de castaña oscura. Una buena, dame una buena. Vamos a ver. Vamos a ver. Sopa. Sopa, sopa, sopa. Pues tiene. Uy, que se me cae. Tiene pinta de ser sopa. Sopa, sopita. Vamos a ver. asqueroso que sopa hay de 8 cuartos esto no es sopa sabe a cubo de fregona 3 de 3 ¿eh? malas Venga, ahora mismo quiero que me salga otra porque ya es que es totalmente por, por porcentaje que me tiene que salir ya una, una buena una buena bueno, barco de fortuna Asimizado. Bueno, a lo tonto vamos a subir de nivel 72, a ver, ¿qué nos dará? Está una común, ni tan mal, ni tan mal, mientras no la tengamos. Espectro más 10, vale. Faltan 5, a ver un poquito de agua, que estoy un poco... Pues ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Bueno, el camión monstruo. Joline. Maximizado. Tres aura, venga. He cogido una de más. He cogido una de más. Una blanquita. Espero que esta sí sea la sopita que ¿eh? Esta Color carne Y una amarilla, las amarillas molan Porque parece que es limón A ver, la amarilla pone aquí limón Esta color carne mmm, No sé Y la blanca, como no sea La sopita Van a tres para la boca, eh, chicos. Mira. Primera. Segunda. Es inaguantable. ¡Qué malas están! ¡Por Dios! ¡No hay ni una buena! ¡Que no os mientan! ¡No hay ni una buena! Vamos a continuar, vamos a continuar. Y que se termine este vídeo ya. Porque esto puede dañar mi mente y mi físico. Madre mía. No me, no me he comido todavía ninguna, ¿eh? Sí. Bueno. No todo iba a ser malo. Nivel 72. Hmm. Las cuchillas a nivel 6. ¿Vale? Hacen más dañete Ni tan mal Venga, cuatro más Cuatro más y no pienso abrir más máquinas, chaval Es que hasta una legendaria Ya se podría haber estado quietezica ¡Jo! Al coche nupcial ni tan mal Este último coche no, Es que está el vídeo de la comida japonesa ¿eh? ¿No habéis visto? Ir a verlo Que bueno el tema algas yo creo que es peor que esto incluso. Lo que pasa que esto da angustias. Te lo echas a la boca y tiene un sabor muy, muy fuerte. Te, o sea, ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Un que funciona Uy, no. Blue. Blue. Eh, ¡Amarilla! Tiene que ser limón, ¿no? Tiene que ser limón O oh, banana Por favor, no gusta la fruta Pero por favor que sea banana Está muy mala. Está muy mala. No sé se si para nada. El limón. Me la he comido, chicos. Me la he comido. Última máquina, eh. Bien. No más pimiento. Se mira que bien, ah. chicos. Me voy. A comprar una pala, alquilar un sitio en el cementerio y me voy. Porque me quedan dos horas de vídeo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un gran like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Clash of Cups.